Vamos a empezar a crear componentes View, en ficheros independientes, pero antes vamos a ver un ejemplo de la estructura que tiene uno de ellos. En pantalla tenéis lo que sería el componente header prueba que hemos desarrollado en la primera parte del vídeo, pero ya montado en un único fichero. Se puede ver que hay tres partes bien diferenciadas. La primera es una etiqueta template, donde dentro simplemente hemos codificado lo que teníamos en la etiqueta template del ejemplo anterior. Podemos verlo aquí. Simplemente esto de aquí lo hemos pasado a los tags template. Tenemos una etiqueta style, donde hemos definido un estilo para esa etiqueta H3 que usamos en la plantilla. Etiqueta, que tiene una propiedad que es lang, en la que vamos a definir con qué lenguaje vamos a escribir nuestro CSS. En este caso, scss es, es decir, aunque aquí no es el caso, podemos codificar directamente nuestro componente, por ejemplo, en SAS. Y por último tenemos una etiqueta script, donde tras las palabras export default, que todavía no entendemos, se define un objeto que tiene una propiedad name, que define el nombre del componente, en este caso header prueba, una propiedad props, exactamente igual como la teníamos definida en el JS anterior, props mensaje, y por último una función que será la que saltará cuando nuestro componente esté montado. Bueno, pues evidentemente este tipo de ficheros, este fichero .view, es un fichero muy bien estructurado, se ve claramente de qué parte se compone, pero también es evidente que un navegador no va a entenderlo, ya que entre otras cosas, por ejemplo, hay trozos codificados en SAS. Es decir, que para que nuestro navegador pueda entender este componente, va a ser necesario realizar un postproceso, una especie de compilación que permita a partir de este fichero generar una información que el navegador pueda entender. La pregunta que surge entonces es, con qué herramienta que vamos a utilizar para poder procesar este fichero. Y la verdad es que para ello existen varias opciones. Aunque nosotros por ahora vamos a optar por la compilación a través de ViewCli, una herramienta de la que ya hablamos en el vídeo de instalación y que básicamente nos va a permitir gestionar los proyectos View desde la consola, desde un terminal. Así que a partir de este momento, ya no vamos simplemente a definir los ficheros y a arrastrarlos al navegador para ver cómo funcionan, sino que vamos a necesitar crear una pequeña estructura de proyecto. Vamos a crear nuestro proyecto Vue, pero eh, antes de empezar con eso, vamos a instalar todas aquellas aplicaciones que van a ser necesarias para poder trabajar. Voy a dar por hecho que ya se tiene instalado en el ordenador Node.js. Si no es así, recomiendo parar el vídeo y proceder a su instalación, ya que es el elemento base para todo lo que vamos a realizar a partir de ahora. Tal y como comenté en el vídeo de instalación de Vue, recomiendo que para gestionar el proceso de instalación de Node se utilice NVM. Pues bien, dando por hecho que tenemos instalado Node, vamos a proceder a instalar CLI. Y para eso vamos a utilizar el gestor de paquetes de Node, que es npm, al que le diremos que instale, con la opción menos g, es decir, para que haga una instalación global para todo el sistema, ViewCli. Vamos a Intro. Bien, una vez instalado ya tengo acceso a la aplicación View. Así que vamos ya a partir de ahora a centrarnos en la creación del proyecto. Vamos a limpiar la consola y vamos a crear un proyecto. Utilizamos Bien. el cuando View con la opción Init. Le indicamos que empaquetaremos con Webpack y el nombre del proyecto, que va a ser Video11 Proyecto. Y a partir de aquí... View va a empezar a crear una estructura solicitando una serie de preguntas para poder adaptar esa estructura a nuestras necesidades. Por ejemplo, el nombre del proyecto va a ser el mismo, así como la descripción, el autor, el sistema de compilación y a partir de aquí no vamos a instalar New Root, tampoco Slint, ni haremos Test, tampoco ConnectWatch, y usaremos como instalador NPM. A partir de aquí, genera la estructura, instala las dependencias, y nos deja ya el proyecto preparado para ser utilizado. Únicamente nos dice que entremos en la carpeta del proyecto, y que ejecutemos npm run dev, que va a ser la orden, va a ser el comando que nos va a permitir realizar esa compilación, ese postproceso que estábamos buscando. Damos a intro. Bueno, el proceso de compilación ya ha terminado, y nos está diciendo que la aplicación está preparada para ser ejecutada desde esta dirección. Simplemente la vamos a copiar, y la cargamos. Y podemos ver en el navegador el resultado de la compilación de ese proyecto básico que se ha creado a través de ViewCli. Bien, pues vamos a abrir el proyecto en el Visual Studio. Y vemos la estructura que nos ha creado. Tenemos una serie de ficheros de configuración, la carpeta no módules, donde estará igual que antes las librerías necesarias para poder hacer funcionar VIEW. Tenemos también un, un index.html HTML, que va a ser nuestro fichero base nuestro fichero HTML a través del cual vamos a trabajar, y una carpeta SRC, donde si la abrimos, vemos que tenemos varias subcarpetas, entre ellas el main.js, donde está declarada la instancia VIEW, una app VIEW, que podemos comprobar tiene el esquema de un componente, y una carpeta componentes, donde existe otro componente que también tiene el esquema básico de un componente VIEW. Bien, esta estructura que ha creado es una estructura basada en una plantilla que tiene VIEW, eh, nos puede interesar o no nos puede interesar, de hecho en nuestro caso no nos va a interesar. Vamos a simplificarla un poco. Esta plantilla tiene la idea de poder crear un documento muy básico, con un único div, elemento que lo que hace es enlazar directamente un componente, en este caso el componente app.view, componente que a su vez será el encargado de poder gestionar el resto de componentes. En nuestro caso vamos a simplificarlo todo y vamos a incluir en la carpeta componentes todos nuestros componentes. Así que vamos a borrar el app.view. y el hello world view. Y vamos a limpiar nuestro fichero main. Vamos a dejarlo similar al que teníamos, quitando todo aquello que nos hace falta. Bien, vamos al HTML. Y vemos que es un HTML muy similar al que hemos estado utilizando hasta ahora mismo, solo que en este caso no se carga por ningún sitio la librería VIEW. Podréis pensar que es un error, pero hasta hace muy poquito, hasta que he eliminado los ficheros de los componentes, en el navegador estaba cargada la aplicación. Por tanto, la librería VIEW sí que se estaba cargando. Si no está aquí, ¿cómo se realiza la carga? Bueno, pues en el main.js os habéis dado cuenta que sí que he dejado el import de aquí arriba. Este import es una instrucción Node que lo que va a hacer es asociar el elemento VIEW a este elemento la librería view, la librería view que va a encontrar en la carpeta no modules. De esta manera, simplemente aquí abajo, cuando hago un new view, ella sabe que ese elemento está definido dentro de la librería view. Es una forma diferente de hacer las cosas, forma que va a implicar todo este proceso de compilación que acabamos de montar. Bueno, pues ya hemos creado la instancia, vamos a eh, crear unos componentes. Así que dentro de la carpeta componentes, vamos a crear un nuevo fichero. para no perder el tiempo voy a copiar y pegar del ejemplo que hemos visto antes bien, este es nuestro primer componente vamos a grabarlo y vamos a crearnos el segundo en este caso es combo prueba componente de manera similar voy primero a crearme las etiquetas Y voy a copiar el código de la definición de componente que hicimos al principio del vídeo. Borro todo lo que sobre... Le pongo un nombre y un estilo. Vamos a indicarle que el lenguaje sea igual que antes: SFSS. Y simplemente, por ejemplo,. que el font-size sea un 10% más grande del normal. Bien, pues hemos definido nuestros componentes, nuestros componentes básicos, y que los hemos creado de una manera muy sencilla. Hemos básicamente reutilizado el código de antes. Sí que es verdad que aquí tenemos un error, vemos que el sistema, vemos que en este caso Visual Studio, nos avisa de que aquí hay un error. Error que, como podemos leer, nos indica que es que está esperando que le asignemos una aquí. Como ya vimos en el vídeo sobre bucles, la directiva before es conveniente, aunque aquí nos dice que es requerido, pero eh, es conveniente la asignación de una key. Una key que permita poder relacionar fácilmente cada ítem con su entrada correspondiente. Así que vamos a asignarle una key, que en este caso, para no complicarnos, vamos a hacer que sea directamente el nombre de la serie. Vamos, y ya tenemos ahora sí nuestros tres componentes básicos completamente creados. Así que nos falta por codificar únicamente el componente padre. Vamos a volver a quedárnoslo aquí. Y al igual que antes, vamos a copiarnos el código. Le ponemos un nombre. Y en este caso, para asociarlo, para asociar el componente a su nombre, en vez de utilizar una variable, como hacíamos antes, variable que no disponemos de ella, lo que vamos a hacer va a ser importarlo, va a ser traerlo del fichero en el que se encuentra. Así que, de manera similar a como hacíamos en el fichero main para traernos view, importamos los componentes. En este caso... header-prueba-component y combo-prueba-component. Nombres que utilizaremos en el registro. Bueno, pues ya tenemos los tres componentes creados, tanto el padre, este header-combo que acabamos de crear, como sus dependencias. Sus hijos, que en este caso serán el cabecera-prueba y el combo-prueba. Así que solo nos queda ya registrar este componente, registrar el componente padre, registrar el header combo. Registro que está en sí, ya haremos de una manera global. Así que para eso nos vamos al main.js y utilizamos la función component en la que como primer parámetro pondremos el nombre del componente y en el segundo, en el parámetro en el cual definimos el componente, lo que vamos a hacer es no volver a definirlo, obviamente, sino cargarlo del fichero en el que lo hemos creado. Eso se hace de una manera similar a cómo funciona el import, pero en este caso lo haremos con la función require. Indicándole el path completo donde se encuentra el componente. y además especificándole el nombre del módulo con el que lo hemos exportado. Si recordáis, hemos comentado que en el script poníamos dos palabras, que era export default, que no sabemos muy bien lo que eran, pero lo que viene a ser es que le estamos diciendo al compilador que el trozo de código que se puede exportar, que puede ser utilizado desde fuera de este fichero, es este trozo de aquí que tiene como nombre default. Así que, me cojo este nombre de aquí, me lo llevo al JS y aquí indico la palabra default. Bien, eh, bueno, aquí me he puesto a sets, es components. Eh, ahora sí, grabamos y solo nos queda ya, por último, hacer uso de este componente. Así que nos vamos al index.html y dentro del de contenedor utilizamos nuestro componente. Grabamos, grabamos también este fichero que se nos ha olvidado y ahí lo tenemos hemos conseguido crear ficheros independientes de cada uno de nuestros componentes. Componentes que además dependen unos de los otros. Recordad que para poder trabajar de esta manera es necesario realizar un proceso de compilación que se ha estado realizando de manera constante durante todo el rato que hemos estado programando. Solo que vosotros no habéis sido conscientes de ello. De hecho, si me vengo a la consola podéis ver que el sistema que he lanzado anteriormente de compilación sigue estando en marcha. Ha estado constantemente escuchando los posibles cambios que he realizado yo en mis ficheros JS y mis ficheros .view y compilándolos al vuelo. Es decir, que este proceso, este proceso de compilación, que puede parecer al principio un poco engorroso, realmente al final es muy transparente para nosotros. Lo lanzamos y él trabaja en background únicamente avisándonos en caso de que hayan problemas de compilación. Recordad que para que esto funcione es necesario tener Node instalado y aunque antes no lo he comentado, en el caso que queráis trabajar con SAS, también el compilador de SAS, lo cual requiere una instalación del paquete no de SAS, simplemente con npm install no de guión SAS, y del cargador SAS, que de manera similar se instala con npm install sas-loader.